Buongiorno amici, <risas> un nuevo año, un nuevo año nuevo, el año del búfalo, el año de, de la gente que elabora, que se esforza y va a lograr todo tus objetivo. El giorno de hoy, te invito Fari, a hacer este entrenamiento, del inicio a la fin, vamos a saltar la corda, vamos a elaborar los brazos, vamos a elaborar las gamba, vamos a fare el abdomen todo el cuerpo ejercicios cardio pertonificar eh? con la corda y a cuerpo libero da paulo ok vamos a movernos un poco en el posto en el posto ta ta ta ta ta ta vamos a iniciar este año siempre positivo, più cargo, así si, sí, dopo No, dirán, oh, tú no seas falta todo esto, no. Me estoy marinando con con un regazo que fa vídeos en YouTube más, <risa> Son yo, solo yo, solo yo, yo. Sí, sí, sí, sí. Por pueblo te invito, te invito a, a crear eco este año nuevos hábitos, hábitos, hábitos, hábitos. A manjar bene, a beber poco, a hacer tanto movimiento. ok, ok no voy a perder tiempo. Voy a meter un el timer. Oh, voy a voy a fare. 45 segundos de, de, de ejercicio con 10 segundos, con 10 segundos donde tú prendes el área Voy a hacer 3 ejercicios con la corda, 3 ejercicios de gamba, 3 ejercicios de abdomen y cosí alterno del inicio a la fine, sin excusa. Ok, ok, no veo el timer, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Perfecto, prepárate, prepárate, pero primero de iniciar el. <tose> Primero de iniciar que no manque la, la hidratación, la hidratación. Pero el giorno de hoy ya no bisogno de la corda. Anche un tapetino. Ah, ¡Sabroso! ¡Rico, rico, rico! ¡Ah! ¡Oye, esto está, está aquí chato, está duro! ¡Prepárate, prepárate! 3, 2, 1, ¡vía! 4, 3, 2, 1, 0 Iniciamos saltando la corda, saltando la corda, la corda, vamos a saltar la corda como voy, siempre rilasado, rilasado, saltando la corda en punta, ta ta ta, gira gira, coordina, coordina, ta ta ta. Pues este año será un año maravilloso, maravilloso, no te puedes fermar, es siempre en movimiento, la vida es movimiento, ta ta ta. en el posto, en el posto giro, giro, alzo el esguardo positivo comprimo mi abdomen y se va ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí, sí, ok, una piccola pausa volio fare nuevamente 45 con la corte. 45 segundos, tomo voy cambiamos, cambio de ejercicio ok, va, va pie de avanti pie de avanti, pie de avanti pie de pie de continua, continua, es normal que uno vaya. Vais siempre a tu ritmo. Póquelo. Vamos a utilizar un poquito el talón indietro. Talón indietro. Talón indietro. Talón indietro. Todos dispuestos vamos con tres ejercicios pelegantes. cambia si el disco me sube la espalda, Questo. ta, ta, ta, ta, ta, ta, la vida es movimiento, la gente dirá, Pablo es mato, con quel freno come fai, cierto. Si yo me muevo, me riscaldo. Pero si soy enfermo, me amalo. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ok. Ta ta ta ta. Ta ta, ta. El escarpe, el escarpe. avante avante avanti. avanti, avanti. Ta. Cambio. Un squat. Cambio de gamba. Squat. Cambio de gamba. ta, ta. ta. Squat. ta. Cambio de gamba. Ta. Ta. Escendo. Ta. Cambio, Cambio de gamba. Oiga, está arribando, está arribando el sol. sí Sí, sí, sí. Sí. yendo El ginocchio más supera la punta del pie. ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? ¿Cuál continúa? Vamos a hacer escota isométrico. Escota isométrico. Usa la corda. 1, 2, 3, salgo, va, si va, 1, 2, 3, salgo, nuevamente, 1, 2, 3, salgo, nuevamente, 1, 2, 3, salgo, va, continúa. 1, 2, 3, Salgo. nuevamente Uno. Due. Salgo. Ok, vamos a meter uno. Uno de atomen, de atome, atome, Vamos a hacer plan, plan, plan, plan, plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Cuatro. uno, ta, ta, derrito, derrito. sí sí sí sí sí sí la te sí la sí sí sí sí sí el próximo plan siempre plan guardate como estoy ginocchio no va a tocar a terra ginocchio no toca tierra ginocchio no toca a terra punta punta punta punta el ginocchio no toca tierra Este se llama el ponte, el ponte. De pie y vado yo con le mani. yo riesgo Guardate, guardate. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. torno. mani, mani. torno. Nuevamente, nuevamente, su ta, sí continua. La corda, nuevamente la corda, nuevamente la corda con un solo pie. Allí, dopo cambio, cuando me estanco, cambio con uno solo, cambio. Cambio Cambio Cambio Ok Nuestro próximo Nuestro próximo Vamos a incrociare Andamos a incrociare A incrociare Incrocia, incrocia, incrocia, incrocia, incrocia due, due incrociati, due, due normali, normali, uno, incrocia, due incrociati, due, due, due normali, incrocia uno, due, due incrociati. normales uno encruciatos due incrociate, 2 ah. próximo próximo próximo corda corda control control control uno due. cambio de brazo uno 2, 3, cambio de brazo. 1, 2, 3, cambio de brazo. 1, 2, 3, cambio de brazo. 1, 2, 3, dentro. Poso pues aunque guardare. continuo. Grande, grande, grande. Grande, grande. <tose> Vamos de la. Grande, grande. ¡Ta! Su gamba. ¡Ta! Su la gamba. ¡Ta! Su la gamba. ¡Ta! Su la gamba. ¡Ta! Su la gamba. ¡Ta! Su la gamba la gamba, brazo siempre dritto directo, va, ta, su la gamba, sí, resiste, resiste, soy un gladiatore, ¿También? soy un gladiatore, sí, va, resiste, ta, su la gamba, sí, ta, tu cambio de gamba, tu cambio de gamba. ¡Camba! <tose> ¡Va! ¡Va! ¡Su la gamba ¡Tá! ¡Su la gamba ta ¡Su la camba! gamba ¡Su la gamba ta, ¡Su la ta, ¡Tá! ¡Su la Sule gamba. Ta. Sule gamba. Ta. Su. Sí. Su. Si. Su. Su. Ta. Su. Su. Okay. Madonna. Se complica esto. Vamos a hacer tres squash jump y uno normal. Ok. Tres squash jump, tres. 3, 3 1 2 3 Me quedo 1 2 3 Salgo Nuevamente 3 squad ya 3, 3 1 2 3 Me fermo Fermo li 1 2 3 Salgo 3 squads ya 1 2 3 Fermo Fermo li Fermo Fermo 1, 2, 3, salgo, asiendo, 1, 2, 3, fermo, 1, 2, 3, ok, andamos con la tome, la abráchalo Due. Abráselo. Sí. Abráselo. Sí. Abráçalo. como si fuese tu fidanzato, tu amante, cualquier cosa bella. Sí. Continua. Sí. Perfecto. Perfecto. Sí. Vamos. Vamos. Soy sí una persona que no mola más. Soy una persona que no mola más. Sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Tranquilo, para uno de brazo, para uno de brazo. Ante no te preocupes, manos, soto el glúteo. Vamos a hacer esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro, 1, Due, 3 4 cinque, 6 7 otto, nove, dieci. Gamba divita. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Abro, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette 8, 9, 10 ok, ok próximo, próximo el cita, el cita oiga, el sol el sol en la facha ¿cuál es vita? ¿cuál es vita? ¿cuál es vita? ¿cuál es vita? la energía, la energía positiva la bolia de mejorar no me sono fermato porque no era el sole, yo he continuado Adesso el sole me premia me premia, me premia con su calor. Va, continua, sí, continua, sí, continua, sí, continua, sí, continua, sí, continua, sí, continua, sí, continua, sí, continua, sí, continua, sí, Después de esto andamos con la corda. Dopo la corda. Ok, ya vamos con la corda, con la bendita corda, Dios mío, me va a morir la corda. Vamos a alzar un poquito el ginocchio sur su el ginocchio, su el ginocchio, su ginocchio, no importa que tú esvales. Tú el ginocchio. Amortigua la caduta. Amortigua. Resiste. Si, si. Si, si, si. Si, si. sous en la corda salto indietro, dietro, salto indietro dietro Continua, continúa. Voy a hacerlo sin la corda. Para la gente que no la corta, voy a hacer el movimiento imaginario. Sin la corta. Así. Mueve los brazos. Voy a hacer, eso dos de gamba y due de abdomen y finalizo con due de pelebrachas. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, con gamba Cambe, fe, fe, fe, fe. Cambe, cambe, gambe, cambe. Usamos el tapetino, el tapetino, el tapetino. páralo acá! Pá. ¡Va, ah. va, ah. va! Ah. uno dos! Ah. ¡Cambio, cambio de gamba, cambio, cambio! ¡Uno, dos! ¡Va! Cambio, cambio, cambio. Ah. 1, uno, due, ah, va, va, va, va, va, va, va, va, va, Uno, due, va, va, va, va, Ah! ok, último de gamba último de gamba vamos a hacer gamba militar gamba militar espaca gamba espaca gamba <tose> acá. 10, soto, soto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 salgo, salgo, salgo un bochino de área vado nuevamente nuevamente dale. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ah, salvo, salvo, questa mi spacca la gamba, si va, nuovamente dai, forza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, ah! mi gamba, Adome, adome, adome, adome, guarda ropa, guarda guarda Va. toco, eschen, toco, eschen, toco, eschen, toco, eschen, toco, toco, eschen, toco, toco, Toco, escienda, toco, escienda, toco, escienda, toco, toco, perfect, perfecto, uh. Plan perfecto, perfecto, perfecto, invertido Posición. Posición. Guarda un punto fijo. Fuerza en el brazo, fuerza. Su al glutei, su su su, concentrati, concentrati, ce la fai. Ho ah. ah. detto che facciamo uno del braccio, vamos a fare 10 piegamenti, vamos a fare 12 piegamenti, 12 per tricipiti e finalizziamo, dai. Dai, dai, dai. lo prometo el débito, lo prometo el débito, ok, si sí va, si sí va, aunque le donen, aunque le donen, pueden hacer el piegamento de esta forma, le donen, le donen, uomini normales, prepárate, prepárate, 3, 2, 1, vía, Uomini normales donas pieganos, Ok, 15 va bene. 15, 15. Pausa, pausa, pausa. Facha el último, el último pantricípite. El último pantricípite, el último. Ok, prepárate. Posiciones. Siempre posiciones de plan. Derrito, piego gomito. Uno. 2 Tres. Cuatro. 5 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 1 in più. Ok. Ah, ah, ah. Ah. Facciamo l'ultimo. L'ultimo, l'ultimo. L'ultimo per il braccio. E finalizziamo. Guardalo qua. Piedi. Testa misura la spalla. Apro la spalla vamos a hacer esto fácil, toco y escendo, cuánto vamos a hacer? vamos a fare 20, 20, <ríe> 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Ah Ce l'abbiamo fatta Non te dimenticare di fare stretching Si tu ancora Non ti sei iscritto a questo canal Iscríbete adesso, lasciami Lázame tu commento ayúdame a crescere Si no te piace il video Dale un mi piace Si te piace Dale un mi piace y no te dimenticare de, de, de crear buenos hábitos. Todo con este esfuerzo vendrá pagado. De cuore, Pablo.